¿Qué joven tú tienes que decir, viejo? Nada. ¿Qué ¿No te va a defender? Nada. ¿Era cierto que ella era tu esposa, no verdad? No. ¿Tampoco? No. ¿Y del niño qué es de cierto? Mentira, ¿verdad? Mentira, mentira, todo, ya no toco encima nada. Ellos le están tres meses de corrección, él pensaba que iba a salir de la cárcel eh, eso no fue así. Eh, porque él sabe lo que he hecho, que tiene dos casos con el niño mío. Y no le impusieron la prisión preventiva al ciudadano Aníbal Puerto Real. ¿Cuánto? cuánto? ¿Por cuánto? Tres meses. ¿Dónde era avanzado? Eh, él alegó de que unos parientes de él habían tenido problemas y era Víctor Valle. Víctor Valle.